Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, vamos a iniciar el, el recorrido por el sistema de dirección, desde el volante hasta las ruedas, viendo los, las características de un buen sistema de, de dirección que hemos visto en el, en el capítulo anterior. Comenzamos, evidentemente, por el volante. Eh, en los capítulos sobre pilotaje, que tenéis también en la web en zonagravedad.com, tenéis unos... Video tutoriales igual que estos de dinámica, pues los mismos sobre pilotaje, tenéis unos capítulos dedicados a la, al, al accionamiento del volante, la postura del piloto para agarrarlo, etcétera. Echarle un vistazo porque es interesante. Eh, lo más importante de un volante básicamente es su, su tamaño, su diámetro. Eh, ya hemos visto lo que es el ratio de dirección. El ratio de dirección es cuántos grados tenemos que girar el volante para que gire un grado la rueda. Mm, si nos ponemos desde un punto de vista estricto, el tamaño del volante no influiría en este ratio de dirección. Si tú tienes que girar el volante 10 grados, pues bueno, son 10 grados. Da lo mismo girar 10 grados en un volante pequeño que un volante grande, son 10 grados. Lo que pasa es que nosotros no pilotamos pensando en grados. Nosotros lo que hacemos es mover las manos que tenemos agarradas en el volante. Por eso, en un volante pequeño, girar 10 grados son pocos centímetros de recorrido de mano y en un volante grande girar 10 grados, un volante grande, son más centímetros de recorrido de mano. Por eso podemos decir que, en realidad, el, el tamaño del volante también influye en el ratio de dirección. Y, evidentemente, cuanto más grande sea el volante, más lento es el ratio de, de dirección. Más detallado puede ser este, este pilotaje. Un tamaño intermedio habitual en los monoplazas de competición, de, de, pues de subidas de montaña, de categorías un poco equivalentes a las nuestras, un Fórmula Forum, un Formula Student, etc., ronda los 25 centímetros, unas 10 pulgadas más o menos. Es un tamaño que nos permite un control razonable, de ejercer un buen par sobre la columna de dirección, pero que tampoco es demasiado grande para unos habitáculos tan pequeños como los nuestros. Puedes utilizar un volante más pequeño, como por ejemplo las gotiveras Secora vienen con unos volantes más pequeñitos, de unos algo más de 20 centímetros de diámetro. Claro, son, caben en cualquier sitio, son muy cómodos de de, de meter en un espacio pequeño, pero claro, el, el ratio de dirección se nos acelera. Es más complicado hacer un pilotaje muy fino, muy, con mucha sensibilidad, con un volante tan pequeño. Y lo contrario, si le pones un volante de rally de 35 centímetros el problema que vas a tener es que no, que no te cabe el habitáculo. Tienes que calcular tu espacio y también el de las manos, que no, que no se choquen con nada. Posteriormente, en los capítulos dedicados a ergonomía, veremos más detalles sobre la forma del volante y también algunos aspectos relacionados con la, con la seguridad, la construcción del, del propio volante para, para caso de impacto. Un elemento que muchas veces está adosado al volante es la, la piña de desmontaje rápido. Verás que hay muchas goitiberas que tienen un gatillito que sacan y te quedas con el volante en las manos para entrar y salir. Cuando realmente haces una goitibera bastante ajustada, eh, el espacio dentro es pequeño. Y es muy difícil, por no decir en algunas ocasiones imposible, entrar y salir con el volante puesto. Estas piñas simplemente se atornillan al volante y en el otro lado tienen un digamos un espárrago estriado o con, una, o con un hexágono que se suelda la columna de dirección y nos permite acoplar y desacoplar rápidamente este, este sistema. Hay dos configuraciones básicas, una con una forma de hexágono, una especie de gran tuerca, y otra que lo que tiene es un, un estriado. Eh, otra de las virtudes que comentamos del sistema de dirección tiene que ser sin holguras. Eh, los sistemas hexagonales generalmente tienen un poco más de holgura que los estriados, y además envejecen peor. Suelen coger holguras con el uso, o sea que si puedes, yo te recomiendo que vayas a, a un sistema estriado. De todas maneras, incluso con, los, con las piñas nuevas siempre hay un poquito de holgura que se puede tratar de minimizar. Hay gente que coge un martillo y un pequeño cincel y a lo mejor deforma ligeramente una de las estrías para que, para que se elimine esta holgura. Yo personalmente lo que hago es cojo un, una cera de desmoldeo de estas de los de los composites, de hacer la fibra de carbono y el epoxi y tal, y unto bien la piña de, de desmontaje rápido, digamos la hembra de este sistema, y le pongo pegamento epoxi, el araldite conocido de dos componentes en el en el macho los ensamblo y espero 24 horas a que frague y cuando lo saco pues bueno efectivamente me ha hecho me ha moldeado justo el espacio que había entre los dos y, y me elimina esta holgura luego, luego normalmente lo tienes que repasar un poquito con una lima fina pero pero nada en un ratito tienes un buen sistema asegúrate lógicamente que no se te quede todo el sistema bloqueado si vas a hacer la prueba la primero con un tornillo y una tuerca con algo así no es que dejes el, el desmontaje rápido bloqueado para, para siempre